Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo agregarle el efecto de gotas de agua a cualquier imagen de una forma básica. Tienen que ir a esta página para descargar este programa, que es gratuito, de código abierto. Eh, tiene soporte multilenguaje, aunque ahora veremos que hay que descargar una cosa aparte. Es el programa que yo he utilizado para sustituir Google Photos de Windows 11, que a mí no me gusta. Y bueno, la descarga es en Tonloa 64 bits, se descarga un archivo, eh, doble clic sobre el mismo y todo siguiente. La instalación no tiene ninguna complicación, por eso ni la comento. Si tienen alguna duda, pues ya me la dejan en los comentarios. Luego aparte, si lo quieren en español, tienen que ir a este, este apartado. Para descargar en español se van a, aquí, a Spanish, eh, le dan a Installer. Y se descarga un ejecutable y lo mismo que el programa que se instala el programa, simplemente todo siguiente, todo siguiente. Luego, cuando lo tengan instalado, se van a buscarlo. Van a ir a opciones, después a cambiar de idioma y debe de aparecer lo que es Spanish. Ahí lo seleccionan, le dan a aceptar y listo, se pasa al español. Ahora voy a agregar una imagen para que vean cómo es el efecto. Se dirigen a imagen, efectos, y tienen por aquí, por aquí, gotas de lluvia, se llama. Pero yo recomiendo ir a navegador de efectos o pulsar control E, porque así pueden ver el antes y el después, pueden aplicar, deshacer o aplicar a la imagen y luego posteriormente agregar otro efecto diferente es Raindrop, para aplicar, eh, tenemos aquí aplicar a imagen actual, si pulsan otra vez, agrega gotas diferentes, cada vez que pulsen es diferente, bueno es algo rápido pero sencillo y puede que os sirva, eh, espero que os haya gustado, muchas gracias por la visita.